¿Qué tal, Gabón? Son las 10 y 20 minutos de la noche. Estamos aquí en directo en Euskal Televista, en nuestro espacio para las entrevistas electorales de cara a las elecciones del próximo domingo, del 12 de julio. Está hoy con nosotros la candidata Alenda Kari del Carrequín Podemos, Izquierda Unida, Miren Gorrochategui. Señora Gorrochategui, Gabón, muy buenas noches. Gabón. Antes de nada, ese spot de los Power Rangers, Cuéntenos, a quién se le ocurrido cuál era la finalidad, cuál es el objetivo de esta especie de, de miniserie de, de un Sí, bueno, pues es, el, es una manera de comunicar un mensaje que es político, pero una, de una manera pues, humorística, porque iba a diseñar es una campaña diseñada para redes. El lenguaje de redes no es el lenguaje habitual, no es el lenguaje de, de la televisión, por ejemplo, y para llegar al público que se mueve en redes, pues, eh, es ese tipo de, de lenguaje que se utiliza. Al pero en realidad algunos haters, no siguiendo sí, el lenguaje claro, de sí, redes. Sí, pero bueno. sí, es verdad, pero bueno, lo, el, el, el, pero al final, la finalidad es la misma, ¿eh? cuando haces el discurso serio, cuando haces el discurso con, en clave de humor, pero lo, el objetivo es el mismo, es que se hable de cuál es el objetivo de, que tenemos nosotros en esta campaña y es que, que la gente tome conciencia de que es posible formar un gobierno tripartito de izquierdas. Ese es el mensaje que llevan repitiendo la, la campaña y la precampaña, que es posible formar ese tripartito, esos eh, tres power Rangers para quien no lo haya visto, según ese, ese spot, que puedan juntarse para gobernar, pero hoy mismo conocíamos la encuesta de ITV Focus que dice que no llegaría esa mayoría absoluta a ese tripartito de izquierdas y además vemos a las otras dos partes que no lo ven. ¿Por qué insisten en este tripartito cuando ya les han dicho que, que no? Eh, bueno, nos han dicho que no y otros nos dicen como que sí, te quiero decir que se dicen muchas cosas. Y en, en cualquier caso, yo no sé lo que va a pasar, no sé en dónde va a estar la mayoría absoluta o la mayoría relativa, pero si pensamos en los no, si, sí, los sí de las campañas, tenemos el no del pacto de Pachi López con los populares y fue que sí, y Pachi López hizo presidente de Euskadi. Y tenemos el, el no de Pedro Sánchez, es verdad que estuvo cuatro años diciendo que no, pero al final también que no dormiría tranquilo. Con el coletas en, en, en la Moncloa y sin embargo ha sido que sí. Eh, al final, estos sí, estos no, pues responden a muchas cosas, a muchas inercias internas también, pero, pero la realidad se impone y la política no, no responde a los, a los deseos de determinadas personas concretas, sino que responde al deseo de la ciudadanía. Y si la ciudadanía habla claro, será lo que la ciudadanía quiera. ¿Y cuál sería el contenido de ese gobierno tripartito? Porque, por ejemplo, si... Miramos algunas facetas, como puede ser el derecho a decidir, encontramos posturas radicalmente contrarias, al menos entre Mayal en Iriarte e Hidoya Mendía. Eh, por tanto, hay algunos asuntos que parecen imposibles de, de poder eh, combinar en un mismo gobierno. ¿Cuáles serían esas, esas ideas, esas hombre, bases en las que pudiera haber un, un objetivo común? Está claro que hay cuestiones que, que, que separan a las izquierdas de Euskadi, pero hay otras muchas cuestiones que las unen. Y nosotros lo que pensamos es que es mucho más importante lo que une la, a las izquierdas de aquello que, de aquellos de lo que, que les, las separa. Y en cualquier caso, fíjate que yo pienso también que si llegara, si, si, si se hace un gobierno gobierno de izquierdas y se empieza a gobernar en sentido de izquierdas, seguramente también se limarían las presas en el contenido NSG identitario también. Uh -huh. e esa es mi sensación. Y todavía Mendía dice que no gobernará con quien no condene el terrorismo de ETA, con quien no utilice esa expresión. ¿Para usted eso no es eh, una condición sine qua non para poder formar un gobierno? Pero, pero, vuelvo a decir, eh, tampoco Pachi López iba a pactar con el PP y lo hizo me, me para... Me refiero la condena. ¿Usted no le exigiría a Mayaren Liarte que mm. condene el terrorismo de ETA para poder pactar con no, es verdad, a, a nosotros nos llama la atención que H. Bildu todavía tenga problemas para, conde, para utilizar la palabra condena, eh, porque lo que tiene la, pande, lo, la palabra, es una palabra, es verdad que es un término, eh, lo que pasa que ese término evoca un contexto histórico político determinado, entonces todavía tienen dificultades para utilizar la palabra, sin embargo, sin embargo, el concepto, la acepción de la palabra sí que la, la utilizan, es decir, dicen lo mismo pero con otras palabras, con lo cual yo me quedo con ...con la intención, con, con el contenido del mensaje... ...y es que no cabe la violencia para, con finalidad política... ...en ese sentido yo creo que es suficiente... ...si han expresado su rechazo a la violencia... ...como forma de, de obtener fines políticos... ...y todavía en ese proceso interno... ...de llegar a, a la normalización completa... ...pues todavía les queda un cachito, pero bueno... Podemos nació como una fuerza que no era ni de derechas ni de izquierdas. Eh, su antecesor, o uno de, en el equipo digamos, de sus antecesores, de Lander Martínez, llegaron a pactar con el Partido Nacionalista Vasco. Eh, ¿Ustedes cierran la puerta de manera rotunda a pactar con el, con el PNV? Eh, ¿En su futuro está solamente la izquierda, si es que ya se considera un partido solamente de izquierdas, y no se verían en absoluto pactando con el Partido Nacionalista Vasco? No, lo que pasa es que los pactos son, son siempre sobre algo. Entonces, es, depende del contenido del pacto. Eh, hay que pactar con la, la política consiste precisamente en llegar a acuerdos con, con los diferentes, con lo cual también con el PNV por supuesto. La cuestión es en qué, en qué? Entonces con el PNV claro que se puede llegar a acuerdos, pero a la hora de gobernar, a la hora de dibujar una acción de gobierno, un programa de gobierno para cuatro años en un contexto además muy determinado, pues yo creo que no es el socio ideal. Pero, pero pactos concretos sobre materias concretas, claro que sí. ¿Qué va a aportar eh, el Carrequín Podemos y la Unida a la próxima legislatura en el Parlamento Vasco o en el Gobierno Vasco en el caso de que estuviera? Pues yo creo que va a aportar, sobre todo, pues, ahora lo que estamos viendo también en el Gobierno del Estado, es, es claridad en las propuestas y firmeza en, en la ejecución de las propuestas. Tenemos la suerte de ser el único partido que es libre de cualquier presión de los bancos, de las empresas, de, de, de, los, de cualquier tipo de, de poder económico o fáctico, y eso nos da libertad para hacer lo que, lo que decimos que vamos a hacer. ¿Y cuáles son esas propuestas? ¿Cuáles serían sus objetivos, sus aportaciones a esa eh, próxima legislatura? Pues nosotros, por ejemplo, está, hemos hecho un programa, hemos diseñado un programa en torno a tres ejes concretos, les llamamos el eje rojo, el eje verde y el eje morado. El eje morado sería el eje de los cuidados, el eje verde, el eje ecológico, y el eje rojo, el de la justicia social, el de la, el de la economía y el del trabajo. Entonces, en cada uno de esos ejes hemos diseñado una serie de medidas, que, por ejemplo, eh, si nos fijamos en el eje morado, pues eh, pensamos que hay, deben reforzarse los, los servicios públicos y proponemos un, una inversión del 6% para educación y, una, y del 7% del PIB, me refiero, presupuestariamente recogido para, para sanidad. Eh, es decir, gasto social, sobre todo gasto social para servicios públicos de calidad y que alcancen a, a toda la ciudadanía. Eh, más gasto para sanidad, desde luego que es la premisa también en todos los programas de momento que nos hemos encontrado ahora después de la pandemia que hemos eh, sufrido y que estamos eh, realmente sufriendo, pero eh, ¿de dónde sacar todo ese dinero para esas inversiones que ustedes eh, quieren poner encima de la mesa? Con unas previsiones, lo decimos siempre, con una caída de la recaudación del 15%, 3.000 millones de euros, ahí hay un agujero que hay que tapar. Eh, ¿Cómo lo traparían ustedes? Las recetas son. Hay dos recetas posibles y únicas. Una es la reforma fiscal, no hay más. Si queremos gasto social y lo queremos todos, por lo que, por lo que estamos diciendo, porque consideramos que, que la única manera de salvar la economía cuando todos los índices del PIB están cayendo es mantener lo único que un poder político puede mantener, que es el gasto social. Por lo tanto, hay que hacer gasto social. ¿Cómo se obtiene dinero? ¿Cómo obtiene recursos un gobierno para hacer gasto social? Pues por la vía impositiva, y cuando no se puede recoger por vía impositiva, y en este caso sabemos que la recaudación por impuestos ordinarios va a bajar hasta 3.000 millones, pues hay, habrá que crear nuevos impuestos. Y entre tanto esos nuevos impuestos a las grandes fortunas, que es el que, el que nosotros eh, planteamos, y mientras esa recaudación llega, pues la, el único instrumento posible es el del, el del endeudamiento. Nosotros calculamos que con que, que 4.000 millones de, de euros de deuda sería suficiente para hacer frente a a la caída de ingresos de 3.000 euros más eh, un, un, eh, un empuje, digamos, a la, a, para la recuperación de la economía. ¿Esa subida de impuestos a las grandes fortunas nos la puede concretar un poco más? Eh, pues es un impuesto a las grandes fortunas, es siempre de, de, de ¿cuándo es una gran fortuna? Bueno, pues no es una gran fortuna una persona que ha conseguido tener cinco casas, por ejemplo, eso no es una gran fortuna. Estamos hablando de, de, de personas que tienen miles de millones, estamos hablando de las grandes corporaciones, de las grandísimas empresas. ¿Qué lectura hace también de la crisis sanitaria que hemos vivido? ¿Y eh, qué hubiera hecho usted? No es fácil, eh, desde luego, pero si le hubiera tocado lidiar esta pandemia en primera persona, si hubiera sido la consejera de, de Salud, cuando se encuentra lo que se encuentra en ahora mismo el gobierno vasco y todos los gobiernos del mundo, ¿cuál hubiera sido su eh, receta para salir de esta pandemia? Hombre, desde luego, lo que no hubiera hecho sería apartar al Comité Asesor Técnico de Expertos, que, que existía desde unos años anteriores, precisamente para hacer este trabajo de asesorar en este tipo de circunstancias lo que, decidió la consejera fue echar a un lado a este comité de asesor, que solamente se reunió una vez, y, y formar un grupo de técnicos políticos afines para, para gestionar la pandemia. Uh -huh. eh, ¿Cree que Osakidecha desprotegió al personal sanitario? Eh, yo no es que lo crea, es que lo dice el personal sanitario. Eh, lo dice además de manera unánime. Todos los sindicatos están diciéndonos que Osaquidecha no las ha cuidado. ¿Y cuál era la forma de hacerle frente cuando no había material, cuando se pedía pero no llegaba? Eh, pues yo por lo que sé, eh, hubo posibilidad también de hacer más pruebas antes y nos hicieron también por, por, por desidia. Y, y luego había otras decisiones también, como por ejemplo la, la consejera de Sanidad siempre dijo, bueno siempre no, al principio decía que las mascarillas eran absurdas, por ejemplo. También eh, despreció digamos, el, el valor de algunas medidas de seguridad. Residencias han sido, sin duda, también uno de los eslabones en esta pandemia. ¿Cree que hace falta un modelo diferente, un nuevo modelo de, de residencias para Euskadi? Pues yo creo que sí. Una de las cosas que nos ha dejado clara esta pandemia es precisamente que el modelo, modelo residencial tiene que, que cambiar. El modelo de cuidados en general tiene que cambiar. Y, y una de las cosas que nos ha dejado clara es que las residencias, que es un servicio público esencial para la gente de edad, no pueden estar en manos privadas. Cuando se convierte en un negocio... Eh, ...pues deja de ser eficaz... ...deja de ser eficiente... ...y deja de ser justo además. Uh -huh. eh, ¿Qué otro asunto diría que es clave... ...en materia social? Uno de los asuntos en los que siempre... Eh, ...el Carrequín Podemos aboga por, por ellos... ...quizá esta pandemia ha hecho que dejemos a un lado... ...otros asuntos como puede ser el cambio climático... ...estamos en situación de emergencia climática... Eh, ...parece que sin querer también podemos estar dejando... Eh, ...de lado la igualdad... ...no sé, ¿cuáles son sus recetas para estos asuntos... ...que de alguna manera parece que han quedado en segundo plano? Bueno, pues estás, me dices ahora el cambio climático efectivamente fíjate que esta pandemia es verdad que nos ha llegado de manera que nadie la esperaba, nos ha sorprendido a todos, pero tampoco es lo que digo, tampoco es un rayo que ha caído del cielo absolut, de manera absolutamente inesperada. Los científicos nos están diciendo desde hace tiempo que estamos superando los límites del planeta y el superar los límites del planeta tiene una consecuencia, que es el cambio climático y también, también la expansión de virus letales como este, como este que nos ha alcanzado. Es el mismo origen de nuestro sistema depredador, nuestro sistema de producción depredador es el que supera los límites del planeta ...generando el cambio climático... ...y generando también la aparición de pandemias... ...que está, acaba de, de, de cogernos... Pero, ...pero podría no ser la última... ...si no frenamos precisamente esta manera de producir... ...de consumir que tenemos. Las encuestas, encuestas son, es verdad... ...pero antes lo comentábamos, el de Focus... ...también el Carrequín Podemos le da bajar... ...de 11 a 8 escaños, 3 menos... ...este escenario... ...¿cómo lo considerarían si finalmente fuera el que, el que se da? Bueno, yo me quedo con la del CIS... ...que nos va a subir... <risa> si, si vamos a fijarnos en las encuestas, pues yo prefiero la que me, la que me gusta. Confían en subir. Claro. Por tanto. Estaría bueno. Vamos a ganar. Claro que sí. Aunque salimos estas, a ganar. A estas elecciones acuden también sin Ecuo. Eso es sí. verdad. Que antes se presentaron con Ecuo y esta vez lo hace por por separado por una razón. Pues sobre todo y por resumir, porque así lo quiso Pablo Iglesias. Yo no sé si el Carrequín podemos pierde o gana eh, presentándose sin Ecuo a estas elecciones. Es, ese resumen es un poquito un poquito raro. ¿eh? Bueno, que puede voy a decir... usted. Si no no sé de otra manera. Pero vamos. Por no. No, fue... No es porque quiso Pablo Iglesias, es porque ECO decidió eh, concurrir electoralmente con Unidas Podemos, es decir, fue porque ECO se fue. De todas maneras, eh, en, en Unidas Podemos el espacio verde permanece. Eh, con, eh, tenemos a Juancho López Duralde, eh, que es nuestro diputado por Alaba, que fue eh, el, el coordinador general de Greenpeace, fue uno de los fundadores de ECO y que cuando ECO decidió eh, irse a más país y concurrir electoralmente con Unidas Podemos, el abandono de ECO y se quedó... En ...en Unidas Podemos que es donde ahora mismo está el hueco, el, el, el espacio verde... En, en España y en Euskadi. Nos quedan apenas 30 segundos. Un mensaje a quienes se están planteando no ir a votar el próximo domingo, por falta de seguridad, porque no lo ven claro. ¿Miedo a la abstención? Claro que sí, miedo a la abstención, y eso siempre resta legitimidad a, a cualquier resultado electoral. Yo siempre diría, y es lo que digo a todo el mundo, que si tú no haces política, la, la harán por ti. Así que que la gente que vaya a votar. Muy bien, pues miren, Corocha Tegui, candidata del Carrequín Podemos-Izquierda Unida, eh, gracias por estar con nosotros esta noche en directo, y mañana mañana volveremos a estar Eso juntos es. en el debate de TV. Muy bien, es que Casco. Ah, entonces les emplazamos a ustedes a ese debate. Será mañana a las 10 de la noche en directo el debate con los seis principales candidatos y candidatas a Lendacari. Las entrevistas electorales volverán por tanto el miércoles. Estaremos con Maya Leniriarte, candidata de Euskal Herria Bildu a Les esperamos. Que tengan una feliz noche, que Casco.